es un microteatro que estamos organizando con dana botis eh, este ciclo eh, lo hacemos en el cine teatro municipal este sábado 18 de, de marzo eh, con entrada gratuita pero bueno la gente interesada tiene que ir a buscar las entradas a partir de hoy y mañana al teatro en horario de comercio y bueno, te cuento sobre la propuesta. Es un microteatro donde hay tres obras en, en cada circuito. La gente va a ingresar como eh, por un circuito, ¿no es cierto? Va, va, vamos a ver primero una obra, después otra y después otra. Eh, este circuito va a ser en diversos eh, espacios del teatro municipal. Eh, o sea, esto significa que vamos a intervenir el teatro, pero no lo vamos a usar de su forma convencional. Eh, bueno, las obras del microteatro es un formato novedoso para la provincia eh, Muy pocos elencos lo han empezado a indagar Y bueno, un poco de hacer esto era con ese fin, ¿no? De, de, de, de proponer este formato tanto para los artistas como también para el público Que pueda vivenciar eh, esa nueva forma de de ver teatro, en este caso como, como con esa posibilidad de ser activos, ¿no? Porque tienen que eh, acompañar digamos, a este circuito eh, se tienen que estar moviendo digamos, ¿no? Eh, claro. Por el espacio eh, y bueno, es, es un formato que se viene haciendo eh, desde Europa hace unos años que llegó a Buenos Aires que en Buenos Aires está bastante explotado ya ¿Los elencos son todos sanjuaninos, celeste todos los elencos son sanjuaninos y fueron seleccionados eh, a través de una convocatoria abierta que hubo para los hacedores teatrales. Eh, y bueno, los tres elencos que hay son los tres elencos que, que quedaron por, por su propuesta. no Comenzaron las clases, de a poquito va a empezar a llegar el invierno y con eso también empiezan a circular obviamente las enfermedades virales. Una de ellas, quizás la que más...